En la vida, como en el deporte, visitan. kirolean besala. Compañerismo. Lagún tasuna. Inclusión. Guisar terasea. Igualdad. Verdintasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.